<risa> A ver, eh, eh, Chelice, ¿este es el, el Cruz Azul de las últimas finales, de tantas finales que ha jugado en los últimos años Cruz Azul? ¿Este es el Cruz Azul que mejor llega mental y futbolísticamente? Mental, no sé, futbolísticamente sí. Es un equipo que... Ah, Esperando mucho. último estudió que ha hecho bien. estos partidos no ha sido tan bueno, eh. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Estudia muy bien a Toluca Estudia muy bien a Pachuca Cosa que a mí no me gusta Pero los estudia muy bien Y entonces Jared tiene A mí Jared y yo tenemos razón El, el, el estilo del Santos a, a nosotros nos gusta A mí ese estilo me gusta Ahora, lo va a poder imponer Ante los estudios o si los esquemas que Cruz Azul proponga para desarmar de esos esquemas y luego poner su juego Cruz Azul, esa es la, la interrogante y la duda que me entra a mí si el señor Aldama va a poder jugar a lo que le gusta jugar contra un equipo sumamente inteligente que a mí no me gustan los equipos inteligentes, pero ha demostrado Cruz Azul ser un equipo muy inteligente Ahora, ¿estudió bien a, eh, ¿estudió bien a Toluca Chelis? Si sí, estudió bien a Toluca, sí. o sea, para ti, para sí, ti fue sí. correcta esa decisión de Juan Reynoso de dejar, por lo menos en el partido de ida, en la banca, de arranque, a Jonathan Rodríguez no, no, y a Arminín. No, no, no, no. Es que es que de alguna manera él con las dos, con los dos puntas de Toluca pone a tres, quizás le faltó la parte de adelante que no tuvo que haberla cambiado, pienso yo, pero él lo hizo así, al final de cuentas se, se llevó la serie en, en sus estudios, en este último partido, se, se fastidia Angulo, te saca, te saca otro. Te vuelve a cambiar a dos, el equipo no se, le, no se le cae, te cambia la línea de tres, te pone la línea de dos, te cambia los laterales. O sea, es, tiene demasiado, demasiadas variantes, tiene este equipo. Yo quisiera, sí quisiera yo, que Aldama ganara en su estilo. Para mí, ganaría el fútbol. pero. Pero Cruz Azul es muy listo, es muy inteligente, es la lucha de, de un sabio de Harvard contra uno de, de aquí, de, de, de una universidad de X, y entonces agárrate. Luego, después, los de la universidad X también salen, salen, salen sabios. Bueno, eh, no quisiste decir, Mario, en ningún momento a quién ves como favorito. Esperando ¿no? no nada puedo más me preguntes, hermano, pero más o menos sí, quería claro. que me preguntaras algo. Sí, ya es, ya es tu turno y te voy a preguntar lo que pasa es que la pregunta a cada uno de mis compañeros ha ido inclinada a lo que les pregunté arrancando el programa y tú no te inclinaste ni para un lado ni para el otro entonces te tengo que preguntar ¿qué estilo de juego ¿Qué? te gusta más? ¿el que practica Santos o el que practica Cruz Azul? Simplemente Santos los dos a eh, juega a ganar juega con dos extremos bien abiertos le gusta encarar tiene goles en Torreón hizo un gol al minuto uno o dos, el que se anticipa el mudo Aguirre. Eh, tiene media distancia, tiene jugadores creativos, tiene un gran mediocampo, tiene dos buenos defensas muy sólidos. A mí me gusta Santos. Ahora bien, Cruz Azul, eh, lo que dice el Chelis, perfecto, simplemente se me hace un equipo sólido, bien estructurado, eh, muy marcador, muy responsables al regreso para anular a su rival. Cuando uno afloja, mete doble lateral izquierdo, doble lateral derecho. Yo nada más veo que juegan a un pelotazo y la peinan. Eh, ese es su estilo. A mí en lo particular no me gusta. Simplemente yo creo que Santos juega un poco más. Y mejor a ganar, a buscar el partido. Por, por eso. eso no quiere decir que ya le garantice ganar la final, ¿no? Por estilo de juego, Mario. No, no, por eso te dije 0-0, porque lo va a buscar anular como sea, Cruz Azul. Y va a meter 0 -0. a otros dos, va a meter a los cinco para hacer otra formación para anular. Así juega y aparte, bienvenido, es el estilo. ¿Sí? Parte, yo, por ejemplo, 0 -0 la soy, y la uno, vuelta, okay. soy uno. Eh, yo no soy cholista. A mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid y es el campeón de España. A mí no me gusta cómo juega. Es decir, yo soy contra. No me gusta ese estilo, simplemente. <risa> pero es una, pues una luz, hablando Capelo. de una plática sí. anterior. Es que no llegaste porque estabas emocionado con el Santos. No llegaste a la plática tú, <risa> pero había otra plática aquí de, de, de Madrid. Pero tú, tú eres okay. una luz, tú, tú te cuidas aparte, Mario, y, y, y respecto a lo del Cholo, te puede gustar o no su estilo de juego, pero al final a un equipo perdedor lo ha vuelto un equipo ganador. Esa es una realidad y los en resultados este presente, aquí, en equipo, Madrid, tiene en el Turquía mejor plantel o en Timbuktu, tiene, El mejor más. plantel que tiene. Y la ¿Sí? verdad que lo hizo muy bien. Estaba alterado, don Jorge, anoche. Bueno, así va, así va la encuesta. ¿Quién será campeón del Guardianes 2021? Es muy importante su opinión en arroba food Picante. El eh, porcentaje más alto dice que Cruz Azul. A ver, Jared Borghetti, fuiste, fuiste el único en este programa, por lo menos en esta edición de Fútbol Picante, en decir que Santos, para ti Santos es el favorito, más allá de quién vaya a ser campeón. A esta final llega Santos para ti como favorito. ¿Por qué, Jared? Eh, creo que ha tenido una buena liguilla eh, El equipo ha aprovechado bien la condición de local eh, Le ganó un buen rival como, como Monterrey Un rival complicado Se enfrentó a un rival también eh, Que estuvo entre los primeros lugares Que es el caso de Puebla Y logró pasarlo bien Con un marcador de, de 3 a 1 eh, Cruz Azul Si bien es cierto no ha sido el Cruz Azul De, de lo que fue eh, el, el, el torneo y aunque me pueda dejar un poco de duda creo que tanto Santos con su estilo de juego eh, tiene la capacidad para hacerle daño a Cruz Azul así como Cruz Azul tiene jugadores de bastante calidad que le pueden hacer eh, daño a, a Santos sí lo, lo, lo veo parejo, la verdad eh, entiendo que el favoritismo de Cruz Azul es, es por, también por la afición que tiene, que es, que es bastante y porque tuvo un gran torneo o sea, no por nada, es, es quedar en el primer lugar y tener muchas fechas invicto durante el torneo pero creo que Santos motivado está eh, tiene que aprovechar esa condición de, de local y entiendo que también no, no fue de lo mejor jugando distante, pero ya estás en la final y todo queda atrás aquí te tienes que jugar prácticamente todo independientemente de cómo haya salido el primer partido ¿Por qué para ti Pietra? cruz azul llega como favorito esta final porque ha sido el mejor del torneo lo vimos a lo largo de toda la temporada un poquito abajo hacia el cierre y, y en esta liguilla pero fue capaz de frenar al equipo de Pachuca y de volver a poner sobre la mesa ese, esa victoria por uno de diferencia para colarse hasta, hasta la final, se recuperó después de ese, de ese golpe psicológico de ser eliminados el torneo pasado y luego en la CONCACAF y de empezar con dos derrotas para levantarse y llegar a obtener 41 puntos y meterse hasta esta final, ya está en ellos eh ya está en ellos, en el plantel y ahora Almada que saca el Paragüitas de la juventud, porque lo acabamos de escuchar, pues la experiencia la tiene Cruz Azul, va a cerrar en su casa, tiene, tiene toda la oportunidad con un mucho mejor plantel de ser el campeón pero no, y si sí se nunca, presenta como el nunca gran di, nunca sacó el Paragüitas oh. de, de, de la juventud, como no el, ¿Sí? sacó el no, Paragüitas no, no, no, no. de la juventud, ay, él dijo ay, ese, le recuerdo que eso es el que equipo tiene que más ver. joven del torneo Sí. Que tiene que, no te enojes Jared Borgenti. No, no, no, no, no, me enojo, pero no es no es una Jared excusa. Está diciendo, es para Fujitas y dice, ahí está la juventud que en momentos pues en sí contrario, al contrario, partido, al contrario falla, lo está sacando a reducir y está aplaudiendo ahí el está esfuerzo grabado, del equipo Jared. De ahí está grabado, sí. él lo dijo, pero, lo lo dijo Entonces se me hace que Santos, lo, lo, lo, lo captaste yo, mal, yo lo mal. Él lo hace y lo dice por lo que muestra el equipo, por lo que hace. No porque no se no, tenga por que escudar y decir, no si hace, perdemos es porque, porque somos dijo, es porque somos el porque equipo por Exacto o porque, porque, Ay, no porque falta de falta no experiencia. experiencia. Pues no, no, no, de no, no, no, no, no, no se enganche, no se enganche.